Muchas gracias a todos, y desde aquí os pedimos el voto para la Factory. Si yo fuera presidente, los bancos y yo cerraría. Y el dinero repartiría entre toda la gente. Si yo fuera presidente, la tele yo apagaría. Y a los políticos y jueces del país los echaría. Si yo fuera presidente, no existirían policías cerrarían las iglesias y los niños jugarían Si yo fuera presidente, la gente se reiría Y con la tele apagada, todo el mundo bailaría no habría supermercados, ni boutiques, ni tonterías Viviríamos en el campo y nada nos faltaría Y los niños en la escuela la verdad aprenderían Y a los viejitos enfermos todo el mundo cuidaría si yo fuera presidente, si yo fuera presidente Hay las fronteras del mundo, todas yo suprimiría si yo fuera Y con esas plantitas que salen de la tierra Yo curarían los enfermos y me divertiría y aquí te lo dice Lolo, si él fuera presidente Yes, we can... ¡Gracias! Por presidente. Muchas gracias. Y no olvides votar por la Factory porque nosotros podemos. Gracias.